Ejercicio E. Complete el cronograma de un flip-flop tipo T activo en el flanco de subida. Sincronía en el flanco ascendente del reloj. Podemos ver aquí el diagrama o el símbolo de un bistable tipo T con su entrada de reloj y la salida del estado, el estado que también tiene, coincide con la salida. La entrada de este biestable eh, es, o se le denomina T, que viene del inglés de Tower, que significa alternar o permutar. ¿Mm? Entonces, cuando esta entrada esté activa, el biestable va a alternar o permutar su estado. Este flip-flop tipo T activo en el flanco ascendente. Se, conforme, se comporta de la siguiente manera. Cuando el reloj tiene un flanco ascendente y además la entrada T está activa, el bistable alterna, permuta, como quieren decir, su estado, que coincide con su salida. Es decir, el estado en el siguiente periodo o en el siguiente ciclo de reloj va a ser justo el complementario del que tenía en el ciclo de reloj anterior. En caso contrario, en el resto de los casos, se mantiene el estado del estable almacenado. Cuando el flip-flop recibe un pulso ascendente de reloj y además se cumple que la entrada T está alta, el biestable cambiará, alternará, pero mutará su estado. Es decir, que en el siguiente estado, eh, después del flanco del reloj, tendremos el valor justo, el complementario que teníamos antes. El resto del tiempo, la salida Q se mantiene sin variar, el valor se mantiene almacenado y el estado inicial viene indicado en el enunciado por o en la primera parte del trazo al principio de la salida, Q. Aquí en la señal Togged eh, podemos ver que los estados altos significa que si en esos estados altos se aparece un flanco ascendente permutará la señal. Y si estamos en un flanco bajo de la señal toggle o T o alternar lo que haremos realmente es lo contrario, que es mantener el valor almacenado en el que está. Vamos a ver, inicialmente mantiene hasta que llegamos a este pulso, hasta donde cambiamos arriba. En el siguiente flanco de subida pues no tenemos que alternar. En el tercero ya sí que alternamos, en el cuarto no alternamos. Y en el quinto flanco vemos que tenemos que alternar otra vez la salida y llegaríamos al sexto y último tramo donde no alternamos la, la señal de salida, sino que mantenemos el valor